¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, amigos de YouTube y seguidores de Urbanera. En esta ocasión quería comentarles brevemente eh, con qué alimentar y con qué no el vermicompostador, ¿sí? Aquí hay leves diferencias con respecto al compost porque tenemos nuestras amigas las lombrices viviendo en el sistema, ¿sí? Vamos a empezar por el que no agregar a la vermicompostera. Si ¿Sí? las, las, las lombrices, perdón, se alimenta, como dijimos, de bacterias, de vegetales, etcétera, sí. Por ende, vamos a empezar por lo que prohibido en una vermicompostera, que es carnes de todo tipo, ni pollo, ni, ni. pescado, ni res, ni lechón, nada, ni cerdo, nada, sí. Tampoco grasas, ni aceites, ni grasas, ¿sí? Productos lácteos tampoco, ni quesos, ni mantecas, ni leche, ¿sí? Eso sería lo más significativo de no echarle a la vermicompostera porque realmente perjudica la acidez y demás y se mueren las eh, queridas lombrices, ¿sí? eh, Tampoco nada cocido, ¿sí? Porque uno cuando cocina por lo general le usa eh, aceites, especias, eh, mucha sal a veces eh, aceto balsámico o, o salsa de soja, así que nada cocido, ninguna ensalada condimentada, sí, resto de comida, no, sí, esto es para eh, pro productos o, o restos orgánicos de la cocina, básicamente la cocina, sí, tampoco productos como por ejemplo el papel de, de cuando se limpia en el baño, sí, nada de, de excrementos animales entre comillas, ¿sí? Vamos a tratar de, esto hacerlo para domiciliarios ¿sí? Podemos echar eh, restos de guano o de, de aves o de eh, caballos o cerdos, ¿sí? Eso le encanta a la lombriz, de hecho vive en ese ambiente, pero para evitar problemas en casa, eh, esto es para restos orgánicos de la cocina, ¿sí? Entonces, no carnes, no leches, no cocidos, no aceites, no vinagres, ni aceitos, ni ensaladas, ni restos de comida que sobre la tiro, ¿sí? eh, servilletas usadas, preferentemente no, porque uno se limpia la cara y siempre hay aceites o limpia la mesa. ¿sí? Yo no las uso por ese tema. Podrían ir papel, pero en este caso servilletas no. Eh, ¿Qué más? No. En mi experiencia, la cáscara de papa no les gusta. Va, pero no les gusta. Yo la veo. Eh, día tras día que tarda en descomponerse, sí. Tampoco pan duro. En otras biografías van a encontrar que el pan duro sí. Yo prefiero no ponerlo porque empieza a fermentar, se llena de hongos, tarda mucho en digerirse. Prefiero que no. Ahora qué sí en la compostera, ¿sí? Vamos a empezar por las cosas raras que me preguntan cómo come papel. Sí, papel que no sea satinado, o sea que no sea una tapa de revista, que no tenga plástico, cartón de todo tipo de cartón. Cuidado bueno, con las tinturas, por ejemplo el cartón, todo lo que es pinturas y demás, o, o, o sí, lo, con lo que está impreso, lixivia y baja y cae al depósito del de lixiviado. ¿sí? Los tubitos de cartón de la servilleta, del papel higiénico, eh, papeles en general, ¿sí? A4 que uno no usa, etcétera, pueden ir. ¿sí? Después todo lo que es residuos orgánicos de la cocina. Cáscaras de manzana, restos, bueno, la manzana que no usan, eh, aguacates, lechuga, tomate, todo lo que se les ocurra que uno usa para cocinar, previo a la cocción, va a la vermicompostera, ¿sí? Me he olvidado de una cosa importante, es cítricos, ¿sí? En algunas biografías se dice que el cítrico sí, el cítrico no. No, cítricos no van a la compostera, ni las cáscaras ni las frutas, ¿sí? O sea, no limón, prohibido limón. Eh, no eh, toronjas o naranjas, no mandarinas, ¿sí? Pe, eh, pelones, eh, pomelos tampoco, ¿sí? no cítricos, tiene ácidos eh, grasos, eh, aceites esenciales, perdón, es muy ácido para la compostera y arruina la vida de las, de las lombrices, ¿sí? entonces, sí, todos los restos orgánicos eh, de la cocina previos a la cocción, excepto cítricos, ¿sí? papas, evitémoslas, y pándulo también, ¿Sí? Y prohibido, otra vez, carnes, lácteos eh, y productos cocidos o con aceites o con especias. ¿sí? Bueno, espero que quede claro. Eh, si tienen alguna otra consulta con, con respecto a qué sí, que no, en la Armi Compostera no duelen consultar. Pasen por la página, suscríbanse al canal de YouTube y nos mantendremos en contacto en breve. Hasta la próxima.